Estamos en el centro hiperbárico. Este es médico digo que apostó desde primera hora por la salud y el bienestar de todo el mundo y que bueno son cinco años nada más y nada menos día a día y que me gustaría cómo han sido estos cinco años que hiciéramos un balance de cómo fue ese comienzo apostando siempre por la salud y el bienestar. Así que vamos a saludar a esta pareja tan unida que se apoya en uno en el otro y así va de bien las cosas. Bueno felicidad en primer lugar por esta trayectoria. Muchísimas gracias Elena, gracias, gracias. Hola. Gracias. Bueno, porque la unión hace la fuerza. Ya que está unido todo el equipo que tienes aquí, tanto el doctor, eh, todos, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido? Eh, vamos a dar un balance de cómo fue el comienzo, cómo fue la idea de montar el centro y cómo ha ido surgiendo ese día a día. Bueno, pues mira, hace unos seis años a mi marido le dio un infarto a consecuencia de una parada cardíaca, pues se quedó con serios daños neurológicos investigando dimos con la medicina hiperbárica entonces eh, pensamos pues aquí en andalucía no había centros de medicina hiperbárica y teníamos que venir a vivir pues por lo tanto decidimos que pues, la, la cámara hiperbárica para mi marido le iba a venir bien y esa fue eso fue nuestros inicios ¿no? pero luego ha sido un proyecto muy bonito ¿no? lleno de mucho amor de mucho esfuerzo mucho esfuerzo también eh, mucha ilusión y mucha constancia constancia estar permanentemente todos los días trabajando para dar a conocer a todas las personas los beneficios de la medicina hiperbárica pero yo le preguntaba a tu esposo bueno que cuente cómo le ha ido y dice pero si no se parte contar nada si tiene la foto muéstrele la foto No, la, la claro la foto es, es lo que habla yo estaba en coma y ahora puedo hablar y no es que diga nada, gracias a la medina peruárica Pero bueno, la verdad es que estos tratamientos también han ido muy bien a los deportistas, porque también, ¿no? Sí. Bueno, Alejandra, cuéntame un poquito, porque tenéis fotos de sí, famosos que han pasado por aquí. Sí. ¿Qué sí. le ha pasado? Cuéntanos uh -huh. un poquito, aunque no podamos revelar los nombres, si no sí, quiere, pero bueno, sí... Tenistas, muy, qué sector. tenistas sí. muy famosos, eh, uh -huh. golfistas también, jugadores de golf, eh, de pádel, eh, jugadores de fútbol jugadores de baloncesto, jugadores de balonmano, ...y luego mucha gente de normal... ...vecinos de al lado de la calle... ...de Estepona, de Marbella, de Sotogrande, ...de Málaga, de Dinamarca... ...la verdad que nosotros nos hemos dedicado un poco... ...y nos hemos centrado... ...a la, a la, a la recuperación de daño neurológico... ...esa es nuestro, ahora mismo nuestro centro... ...nuestra dedicación... ...porque vimos todo lo bueno que, ha, que, que mi marido ha ido... ...pues no, con el daño tan grave... Que Tenía tan severo estar como está, como lo estáis viendo, caminando, haciendo una vida normal, conduciendo. Entonces, la verdad que nos hemos centrado en esto. Entonces, somos referencia a nivel europeo, a nivel internacional de daño neurológico infantil. Tratamos mucho. Uh -huh. eh, a lo largo de estos cinco años hemos seguido, bueno, pues cuando nos has convocado, has puesto en las redes sociales y había hecho conferencias con doctores, con la medicina, muy interesante, ¿no? Había hecho varios eventos durante estos. Cinco sí, años. nosotros empezamos en el 2014 el primer congreso de medicina hiperbárica que no lo habían hecho en ninguna parte de España. ...y convocamos más de 150 entre médicos... ...y personal sanitario y gente de aquí de alrededor... Eh, ...para un poco dar a conocer la medicina hiperbárica... ...luego en el 2016 hicimos nuestro segundo congreso... El tercero lo íbamos a hacer ahora en este año, pero bueno, lo vamos a dejar para el 2020, porque en el 2019 ha sido en Madrid, pero el 2020 lo vamos a hacer aquí también. Será nuestro tercer congreso y la verdad que muy contentos del balance, muy positivo. Más de, más de mil pacientes atendidos durante este tiempo, todos con una recuperación del 99,9%. Y, y muy contentos, ¿no? Muy contentos que ese esfuerzo de los inicios está dando sus frutos y yo creo que hay que seguir, ¿no? Y que con constancia, con dedicación, con amor, se pueden conseguir muchas cosas. Eh, cuáles son las preguntas más eh, típicas, más normales y frecuentes que te sueles encontrar cuando una persona viene por primera vez? Bueno, la gente cuando viene por primera vez, lo primero que no se imaginan cómo es una cámara hiperbárica, no saben lo que es, ni. O te preguntan, solamente respirando oxígeno me voy a recuperar, y el médico le dice, bueno, es que el oxígeno es medicina. Lo que necesitamos para suministrar esa medicina, que es el oxígeno, es la cámara hiperbárica, que es de la que vas a ejercer presión para que entre con mucha más velocidad, con mucha más presión, y ese oxígeno hiperbárico convertido en medicamento llegue a todos los tejidos. ¿Ha Entonces, Entonces, personalizado cada tratamiento? Porque el doctor claro. mira uno por uno, ¿no? Cada... Exactamente, no entra nadie en cámara si el médico primero no ha hecho su protocolo y cada uno tiene su protocolo, ¿no? De, por, las presiones, el tiempo, eh, qué cantidad de sesiones es el médico. Y la verdad que lo sentimos mucho, es que le han llamado y está su madre malita y se ha tenido que ir, nada, hace una horita el doctor. Así que, bueno, estaba todo el equipo y Jesús también vendrá ahora. Así que, bueno, estamos del equipo de nuestros inicios. ¿Ha pensado? en ampliar el centro hiperbárico a Marbella o a otra zona, ¿ha pasado por tu cabeza ese proyecto? Por ahora, por el momento, no, porque o no tengo o, o No, No, lo que sí que estamos es colaborando mucho con hospitales, con clínicas y pronto daremos una noticia muy importante ¿no? de un gran hospital que vamos a colaborar conjuntamente, que ya estamos colaborando, pero lo vamos a hacer ya firmando un acuerdo. Y bueno, estamos muy contentos, estamos muy contentos porque también las clínicas ya nos están derivando pacientes, los médicos... Y eso la verdad que es un trabajo de, de esfuerzo de día a día, de día a día, y la verdad que los médicos son los que nos tienen que. O los que nos derivan los pacientes. Pues enhorabuena, felicidades Muchísimo. a los Gracias. dos. Gracias. Gracias. noches a todos. Muchísimas gracias por asistir a nuestro quinto aniversario del Centro Médico Hiperbárico de Estepona. Estoy muy feliz, la verdad que gracias a todos por venir. Eh, he sido un poco insistente pero me hacía mucha ilusión estar con toda la gente que, que quiero, con la gente que me ha apoyado, con mi equipo. Lamentablemente el doctor Rafael Sánchez ha tenido que irse a Málaga porque bueno, tenía un problema su madre, esperemos que esté bien, y se ha tenido que marchar. Eh, está Jesús, Jesús, ¿dónde estás? Vente para aquí. No, Jesús, no, Jesús. Ah, Jesús, ah, Jesús ha ido. Bueno. Eh, lo que pasa es que quería darles... Estar, está adentro, estar, bueno, está, adentro, está, adentro, está adentro, lo siento Bueno, todo el equipo del Centro Médico Hiperbárico de Estepona Le agradece a todos por estar aquí eh, Ha sido cinco años de mucho esfuerzo Mucho amor, mucha dedicación Y sobre todo mucha ilusión eh, Bueno, el objetivo principal de, de este centro fue dar a conocer a todos la medicina hiperbárica y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y bueno, eh, fue a consecuencia de una parada cardíaca que le dio a mi marido hace seis años, que está ahí, Jorge. Jorge, por favor, acompáñame. Mi marido Jorge, eh, le tengo que, que agradecer porque la verdad que si no... La, fue una pena, ¿no? Le dio el infarto y pasamos unos años muy difíciles, pero bueno, aquí está, está bien. No, eh. no fueron tres. <ríe> ¿Tres? Tres. ¿Tres años o tres, no, tres infartos? Ah, sí, bueno, Uno fueron casa, tres infartos. Otro en la ambulancia y otro en la patria. Así es. Tres. ¿Cómo es ahora? Ahora puedo hablar, casi casi, eh, hablar con la gente, me puedo mover, de estar en coma, estar como estoy ahora... Ha cambiado la cosa. Muy bueno. pues, fue el eh, por el que se puso aquí, ¿no? Todo el mundo me preguntaba ¿y por qué Estepona? Bueno, porque este Estepona es nuestro paraíso, siempre he dicho. Eh, nosotros teníamos nuestra casa de verano aquí y la verdad que cuando necesitábamos un sitio tranquilo para que mi marido se recuperara lo primero que pensamos fue en Estepona y cuando decidimos abrir el centro decidimos abrirlo aquí en Estepona por lo tanto de hecho mi nombre lleva del centro, lleva Centro Médico Hiperbárico de Estepona porque me siento muy querida, no soy de Estepona, eh, soy de Ecuador, llevo aquí 20 años pero llevo aquí 6 años en Estepona y la verdad que me, me siento muy querida, me siento esteponera de corazón. Así que muchas gracias también están aquí la concejala, los concejales, gracias por venir y por apoyarme siempre. Muchísimas gracias.